Y el pangolí saltó al humano, dado que los pangolíes son eh, una de las especies más apetecidas por eh, los ciudadanos chinos tradicionales. Y de alguna manera pasó de murciélago a pangolí o a la cibeta, no, no está totalmente claro. Y de estas especies que también se comen en China, eh, pasó al humano. Entonces, ¿por qué? Ahora ya vamos a a entender por qué esta similitud del coronavirus 2 con eh, el virus que está originalmente en el murciélagos. Entonces voy a salirme un momento aquí de la presentación. Voy a compartir la pantalla completa. Vamos a hacer un ejercicio bastante sencillo. Y, y, y. No me di cuenta de nada. Eh, ¿Se pudo ver lo que estaba mostrando o no? Lo siento. A ver. Bueno, estaba en esta diapositiva. A ver si actualiza... Bueno, Para si sí, ahora sí se, se actualiza. Entonces, eh, retomo de manera rápida lo que estaba diciendo. Eh, el brote de SARS en el 2003 eh, dio origen a investigaciones en China, en donde encontraron que este murciélago que está aquí, este señorito, el Macotis, tiene una prevalencia de 70%, o sea, 17 de cada 10 murciélagos portan coronavirus. Y, y en particular el coronavirus RATG13, que este ya vamos a ver, parece el ejercicio que quería hacer, tiene una similitud bastante, casi el 96.8% con el coronavirus que actualmente está afectando a la población del mundo. Eh, este, este SARS eh, tiene una tasa de mortalidad del 9.5%, fue moderadamente exitoso. El MERS, que es el Síndrome de Respiratorio del Medio Oriente, tiene, tuvo una tasa de mortalidad de 34.4%. Eh, los infectados fueron menos que los del SARS, si logran ahí comparar, eh, y la mortalidad fue mucho, mucho mayor. Y ahí era lo que yo les comentaba, del equilibrio que deben los virus, de ser lo suficientemente eh, no letales como para que puedan infectar a más personas. Eh, la, esta característica que tiene el coronavirus se confundió al principio con una gripe común, con un resfriado común. Y eh, en esta era la diapositiva que estaba haciendo referencia, tenemos que inicialmente eh, pasa, el coronavirus pasó, de murciélago a angolí o de murciélago a civeta y de sibeta pasó a humano y la paciente cero fue una señora del pecado de productos marinos de Wuhan Wuhan queda ubicada aquí en todo el centro de China ahí llegan muchos productos eh, de todo el sur de Asia eh, y quiero hacerle referencia básicamente esto que es una en esta publicación básicamente se dijo que es improbable que el coronavirus el covid-19 el virus que produce covid-19 Haya emergido de un laboratorio. Porque, bueno, ya les vamos a, a demostrar por qué. Voy a salir aquí de la presentación y me voy a ir a mi buscador de Google. En mi buscador de Google voy a entrar a un sitio de bases de datos de NCBI. Espera que cargue un momento. Este sitio del NCBI, eh, sitio del gobierno de Estados Unidos, donde, que tiene muchísima, una base de datos bastante amplia, o sea, tiene muchísimas bases de datos, es una base de datos de bases de datos. Eh, les comentaba que el coronavirus del Burciélago es el g 13 y dentro de esta base de datos voy a buscar la, la secuencia de nucleótidos. Adicionalmente, voy a abrir otra eh, de la misma NCIB. Y ahí voy a buscar eh, también una secuencia de de, de nucleótidos del co coronavirus SARS-CoV-2, que es el que actualmente está produciendo el COVID-19. Entonces, pues voy a volver a la página de, del coronavirus de murciélago, el RATG-13. Aquí está el genoma secuenciado completamente. Y al final de la página eh, puedo ver dónde todas las proteínas que codifica. Aquí está entonces el genoma del RATG3. Y acá en la otra pestaña tengo el coronavirus SARS COV2. También voy a ir hasta el final del de virus, de la secuencia. Están las proteínas que codifica. Y al final aparece entonces la secuencia lineal de nucleótidos. El coronavirus tiene alrededor de 30.000 nucleótidos, pero para efectos de, de rapidez voy a tomar solamente los primeros 600, la, primer, la secuencia de, de nucleótidos de 600 y de igual manera voy a hacerlo con el coronavirus de Murciélago o sea, 601. Este, esto todo lo voy a tener ahí pendiente. Voy a abrir una nueva pestaña y voy a buscar eh, un servidor que va a alinear esas dos secuencias de manera rápida. El servidor del País Vasco, el silicon. Aquí vamos a alinear. Entonces aquí simplemente donde está la secuencia, no voy a pegar una secuencia, donde está la secuencia, no voy a pegar la otra secuencia. Entonces, me voy a la del coronavirus de murciélago, rat TG13. Lo copio y pego aquí donde está la primera secuencia del rat coronavirus. Me voy a la del coronavirus humano, el que está afectando actualmente a los humanos. También copio esa secuencia y la voy a pegar en la parte de abajo del sitio, o sea, voy a alinear la secuencia del, del, del genoma, del ARN, del coronavirus de Bursiella con la secuencia del genoma del coronavirus que actualmente está afectando a los humanos. Y lo voy a alinear la secuencia. Y vamos a ver una gráfica bastante chévere, y es que la mayoría voy a ampliar, a ver si lo puedo ampliar un poco. es que toda esta rayita que ustedes ven eh, significa que esta adenina eh, alinea perfectamente con esta otra adenina. De arriba del el murciélago, y de abajo es el de los humanos. Y vemos que hay muchas coincidencias, bastantes coincidencias. Y es por esto que el virus del murciélago, el virus del coronavirus humano, SARS-CoV-2, tiene una similitud del 96.8%. Vamos, entonces, a hacer el mismo experimento, pero no con el... Voy a, a tomar el mismo coronavirus de, de los humanos. Y acá ya no voy a buscar el del micrófono, sino el del... que pasó del camello humano, que es el MERS. Y voy a hacer un alineamiento del coronavirus humano con el coronavirus... Eh, del, del MERS, o sea, el coronavirus MERS. Voy a copiar la misma secuencia de nucleótidos. Hasta 601, por aquí. Voy a copiar a esa secuencia de nucleótidos. Eh, y regreso a la página de alineamiento. Voy a darle regresar para que no se me borre lo que tengo. Recuerden que arriba estaba desde el murciélago, abajo estaba desde el coronavirus humano. Entonces voy a, a borrar coronavirus de murciélago. Y voy a pegar aquí el coronavirus del mes. Voy a alinear la secuencia. Y obtengo un gráfico con secuencias alineadas. Vamos a ver aquí que estas líneas no son tan... Eh, o sea, este, estos alineamientos no están... Eh, estas dos cadenas, cadenas perdón, de, de nucleótidos no se alinean tanto como las cadenas que tenemos del coronavirus humano, del SARS-CoV-2 y de murciélago. Eh, voy a hacer un último experimento con el coronavirus del SARS del 2013. Voy a buscarlo por acá. Eh, este tiene una referencia, es el HK de Hong Kong U1. Aquí vemos entonces, vamos a, a tomar la secuencia completa del Hong Kong coronavirus 1, pues, vamos a regresar acá, voy a tomar la primera secuencia de nucleótido hasta 601, y voy a alinear nuevamente el coronavirus, eh, coronavirus del SARS con el coronavirus del SARS-CoV-2, ahí están las dos secuencias, y van a ustedes a darse cuenta que a pesar de que son coronavirus que atacan a los humanos, que están humanos, las secuencias no son tan parecidas como el coronavirus que ataca a humanos y el coronavirus que portan los murciélagos. Dicho esto, y haciendo estas comparaciones, encontramos entonces que es muy poco probable que este coronavirus eh, SARS-CoV-2 haya surgido en un laboratorio debido a manipulación genética. Este coronavirus surgió básicamente. ...de una recombinación natural... Estoy ahí la presentación... ...de una recombinación natural a través de un, de un medio... ...y pasó de murciélago... ...a un posible huésped en donde ocurrieron la, la mutación... ...y de, de estos huéspedes pasó a los humanos. El SARS del 2003 se une al mismo eh, la ACE2, la el receptor enzima convertidora en 2, y el coronavirus también se une a la misma enzima. Entonces supongamos que alguien intentó replicar este virus en el laboratorio para hacer que se uniera a la misma enzima, al mismo receptor. Entonces si por manipulación genética intentó ingresar al coronavirus COVID-2, secuencia del SARS, del 2013, algunas de las proteínas o algunas de las secuencias a están bastante reproducidas. Entonces, recuerden que cuando hicimos el alineamiento del SARS con el coronavirus no encontramos alineamientos tan eh, profundos como cuando hicimos el alineamiento del SARS con el rat 13 Entonces, es muy poco probable de que el coronavirus que actualmente está afectando la producción humana, el SARS-CoV-2, eh, haya surgido del laboratorio. So, avancemos entonces en esto y eh, el profesor Juan Carlos había hablado un poco de la estructura o la anatomía de este asesino, y es que el coronavirus tiene proteínas estructurales, proteínas de membrana, eh, proteínas de envoltura. La proteína mucho más peligrosa del coronavirus es la proteína Spike, la proteína S. Esta proteína es la que se une al receptor de la enzima de convertidora angiotensina que es activado por otro receptor que está en la célula humana, lo que produce una función de membranas y así el, la secuencia de RNA positivo del coronavirus puede entrar a la célula humana. Aquí tenemos una fotografía, un fotograma del de coronavirus y una estructura de membrana celular De esta manera, entonces, eh, esta, esta cadena de ADN, he que hemos hecho que alrededor de, de 30.000 nucleótidos codifica para estas proteínas de membrana y otras proteínas que se denominan proteínas no estas proteínas de estructura y otras proteínas que se denominan proteínas no estructurales. Esta es la secuencia del código genético de RNA del coronavirus. Y aquí vemos entonces que esta secuencia de coronavirus codifica para aproximadamente 29 proteínas, eh, de las cuales las primeras 16 son proteínas no estructurales eh, esta, o esta secuencia de proteínas que estoy resaltando aquí es un, una, una proteína, un polipéctido bastante enorme que es necesario es, necesita ser cortado excindido por eh, una proteína que ya está, que es la proteína NSP5, que es la que corta en cada una de estas partes y aún así se produce otra NSP5. Empezando entonces por eh, el ANSP5, empieza a cortar entonces por la proteína NSP1, que es la, la proteína saboteadora de todo esto. Estas son las proteínas estructurales, proteína S, proteína E, proteína M, la nucleocapsida, la envoltura, la de membrana y la proteína S, que es la que acaba de, de la recepción y la salud de manos molecular la nsp 1 es la proteína saboreadora, como les comentaba, esta proteína es encargada o se encarga básicamente de ralentizar la producción de proteínas en la célula, haciendo que los ribosomas tengan una necesidad de producir proteínas y ahí se le meten el código genético y empiezan a producir proteínas de coronavirus. Existe otra proteína codificada en ese código genético, valga la redundancia, que es la nsp 2 que todavía no se, no se sabe a ciencia cierta que hacen estas proteínas. Existe una proteína que también codifica ya en el código genético, que es la eh, NSP3. Esta proteína eh, tiene varias acciones. Una es eh, como dentro de, dentro de la célula que está infectada por el virus se están produciendo proteínas, eh, y estas proteínas no son nativas del cuerpo real de la célula, eh, ciertos marcadores le colocan el, la ubiquitina a las proteínas que están produciéndose de virus para que sean destruidas. Esta proteína, la de NSP3, lo que hace es quitarle eh, esa ubiquitina para que estas proteínas no sean destruidas y puedan después ensamblarse en nuevas estructuras de virus. La proteína de NSP4, en eh, la proteína estructural, lo que es. De lo que se encarga es encargado de producir eh, ciertas micelas en donde van a, a enmascarar otras proteínas para que puedan ser ensamblados en virus. Y así tenemos dentro de ese genoma del coronavirus muchísimas proteínas, algunas con unas funciones en particular. Hay algunas que van directamente a la célula, al núcleo celular e inhiben la producción de. Eh, de, de marcadores que van a evitar que el virus sea combatido. Y yo quería llegar a esta proteína que es la n 5 o la 3-Cerebro, que es una proteasa. Entonces, esta proteína es la que se encarga de excindir toda la proteína grande que codifica primero el virus. Esta proteína se encarga de excindirla, partirla por el o sea, esta proteína se une a la otra proteína grande y empieza a partirla para producir proteínas de estructura y todas las proteínas del virus. Entonces, uno de los blancos moleculares, perdón, uno de los blancos moleculares a, a, a entender para ser atacado o para, para poder desarrollar un fármaco es atacar a esta proteína, que es la que está realizando la el ensamble de las otras proteínas, pues está realizando la, la extinción para producir el ensamble de las otras proteínas. Entonces, inhibir esta proteína es fundamental si nosotros queremos desarrollar fármacos eh, para combatir esta enfermedad. Entonces, por eso fue que la escogí como eh, la proteína diana o la proteína blanca. Igual, como les comenté, existen muchísimas proteínas con diferentes eh, actividades virus que también puede ser, pueden ser blancos moleculares eh, para combatir esta enfermedad pero en este caso eh, decidí irme por esta porque es, su función es bastante primordial sin esta proteína el virus simplemente sería un pedazo de proteína gigante sin eh, sin funcionalidad entonces inhibir esta proteína o atenuar la acción de esta proteína es un promisorio blanco entonces ya ya gente eh, científica, la gente de la comunidad científica se ha encargado de, de identificar esta proteasa principal y han, se han dado la tarea de inhibirla. Eh, hay varios artículos, estos artículos son del mes pasado, no tienen ni siquiera el mes, ya tienen el mes, se va a cumplir el mes pasado mañana. Entonces estos artículos... Eh, identifican a la 3L-PRO, esta proteasa, eh, como un blanco molecular para inhibir la coronavirus. Cabe resaltar que acá en la parte derecha he hecho un data mining y en rojo están los aminoácidos o los residuos de aminoácidos de, de la proteasa que se repiten en por lo menos dos de tres. Y en morado están los residuos de aminoácidos de, la, de esta proteasa que se repiten en los, en los tres artículos. Entonces, de morado, la fenilalanina 140, glicina 143, ácido glutámico 166 y prolina 168. Son aminoácidos bastante eh, importantes en el sitio activo de, de la proteína y son los aminoácidos que tenemos que tener en cuenta para eh, cuando vayamos a validar nuestra información o nuestro acoplamiento molecular entonces, eh, seguimos acá y básicamente, eh, probablemente la, lo que la naturaleza quita, la naturaleza, probablemente la respuesta o la, la, el fármaco que va a ayudar a combatir mejor esta enfermedad que está en la naturaleza. Eh, es por eso entonces que aquí resalto ciertas bases de datos, esta base de datos de Cartagena, hay de compuestos de eh, contaminantes, con pues esta base de datos de compuestos naturales de origen africano Y esta otra base de datos, de biopaymol. Y quería culminar este, este pedazo de la charla con eh, esta reflexión, es básicamente que a medida que nosotros vamos a recortándole eh, el hábitat, o las dimensiones del hábitat a las especies, estas especies, y allí en la naturaleza existen muchísimos virus. Estas especies van a salir de allí, van a estar en contacto con humanos y va a existir mucho más probabilidad de que otra pandemia, otro virus, otra enfermedad eh, sea. sea eh, va a ser mucho posible, muy posible que esta enfermedad regrese. Bueno, que otra enfermedad de meca también, la naturaleza, una enfermedad mucho más mortal, mucho más contagiosa, etcétera. Y esto era de manera general eh, propiedades estructurales del virus. No sé si alguno tiene dudas o inquietudes. Hola, profe. Le a la Carmen Álvarez. ¿Qué? ¿Qué? Hola, profe. Sí, uno a la vez. Sí, le la Carmen Álvarez. Yo tengo una duda acerca de... Después que el virus entra en nuestro cuerpo, o ¿cuál es su ciclo de vida? Bien, regresamos acá, está. Aquí, esta. No tengo la Bien. El virus entra por una fusión, eh, por una endocitosis, se fusiona la, la proteína estructural, la proteína de envoltura del virus con, la, con la, las proteínas de membrana de las células, y así entonces entra este genoma, RNA positivo, que es muy parecido al RNA mensajero que se encarga de la traducción en las células. Entonces, este RNA simplemente va al ribosoma, se identifica como un RNA de traducción con información genética para codificar proteínas, y en los ribosomas se engañan y empiezan a producir las proteínas del virus. Entonces, a la producción de estas proteínas del virus, eh, una vez se van produciendo, una vez sale la NSP5, la, la proteasa, empieza a de esta proteína se empiezan a ensamblar pequeñas partículas de virus hasta que eh, hay tantas partículas dentro de la célula que simplemente la célula explota la membrana se abre y salen al torrente o al miasma muchas de los virus que van a interactuar con otras células que están sanas y producen eh, la infección ese es más o menos generalmente el ciclo de vida de virus. SARS. ¿Allí también estaría eh, esta encima que es la transcriptasa inversa para que el RNA pueda entrar a la célula? Sí, claro, sí, claro. Que tiene que identificarse eh, ante la transcriptasa inversa para poder ser traducido. Ok, muchas gracias. Okay, muchas gracias. Eh, Profe, tengo... Bueno, aquí para preguntas. ¿Tú tengo una pregunta? Sí, pero dime, ya voy. Ok, estoy escuchando. Bueno, la pregunta más que todo va, va enfocada eh, en la manera en que, en que el virus ingresa a, la, ingresa a la célula. Usted habla acerca de que hay una especie de acoplamiento entre una proteína spike, este, en la literatura la llaman proteína espiga, del, del virus y el receptor de, de, de convertido, el de la enzima convertida de angiotensina este, sabemos de que este receptor es, es, utiliz, es utilizado es utilizado como diana como también farmacológica para tratar a las personas hipertensas como los, los IECA, lo que son el eh, enalapril, el sinapril la pregunta mía va enfocada en que si yo utilizo un fármaco de esto que me, bloque, que me bloquea este dicho dicho receptor, ¿yo no podría, podría impedir el ingreso de, de, del, del virus a la, a, a la célula? Sí, de hecho, eh, el enalopril, ritanivir, estos antivirales, bueno, me, que son utilizados para combatir enfermedades de base como hipertensión. Eh, lo que pasa es que cuando, cuando existe enfermedades de base, estos receptores están... ...por doquier. Entonces, eh, si los tenemos ocupados con algo, eh, obviamente el virus no va a ingresar, pero existen tantos que, que es inocuo lo que nosotros podamos hacer. Y para las personas que tienen enfermedades de base como diabetes, como hipertensión, es caso perdido, básicamente intentar inhibir eh, esa unión de la proteína... S o proteína spike o proteína spia con el receptor de la enzima convertidora angiotensina dado que hay muchos, y, y los tenemos desde de la lengua, pues, desde células epiteliales en la garganta hasta casi, hasta casi eh, intestino, entonces, el virus va a estar presente, o sea, la, la, estos receptores van a estar abiertos a la exposición del virus en casi, casi mucha mayor pro, pro, proyección. Eh, aquí hay otras preguntas, por ejemplo. Sí, bueno, la 3L Pro, además existe otra proteína que se llama una, tipo papaina, que también hace el corte en, el, en la proteína, en la, proteína, la poliproteína. Entonces, estos son blancos que actualmente están trabajando. Además de la 3L Pro, está una que se llama PPL, Papain-like, PPLP, Papain-like protein. Otra pregunta. Eh, ¿Por qué no simplemente inhibir la proteína S? Bueno, hay básicamente eh, estudios en, que se encargan de, de esto, pero si te das cuenta, el virus tiene muchísimas proteínas S eh, alrededor, una esfera de proteínas S, entonces si tú inhibes una, te pegas ahí en una, eh, tiene más. Eh, una de las ideas es inhibir este, este, esta recepción dado que cuando la enzima convertidora de angiotensina, la receptor de enzima convertidora de angiotensina se une a la proteína S y es activado por la TMPRSS2, hay una, una enzima aquí abajo que se llama claquina, que es la que propicia la entrada o la fusión celular. Esta claquina es inhibida por la hidroxicloroquina, entonces por eso es que en principio la cloroquina e hidroxicloroquina funcionaron, o bueno, funcionan como, como fármacos, pero... Sabemos que la endocitosis o la, la, el ingreso de material dentro de la célula es fundamental para muchas funciones de regulación. Entonces, si estamos inhibiendo esta endocitosis, también estamos eh, activando otros efectos secundarios. Y Daniela pregunta sobre la, el equilibrio. Sí, básicamente es que un virus para ser... O sea, si el virus es letal, no se va a propagar porque mata más rápido de lo que la gente puede esparcir. Entonces, hay un equilibrio bastante complejo entre la letalidad, sintomatología y eh, eh, capacidad de infectación. Y el Profe Juan, aquí, corrobora que, bueno, en términos toxicológicos, si vamos a inhibir receptores, Dado que estos receptores están en todas partes, las la as 2 eh, si vamos a inhibir la, esos receptores, vamos a estar en problemas de aumentar una, una vasodilatación no controlada. O otra, otra cosa que se me olvidó mencionarle es que estas proteínas de membrana, según es un artículo que estuve leyendo ayer, se cree que reciben o que interactúan con un grupo químico que se llama la porfirina. La porfirina hace parte del de grupo de los glóbulos rojos de la hemoglobina y eh, es, es entonces por eso que se observa, se cree, es por eso que también se observa una disminución de, de hemoglobina en pacientes con COVID-19 porque las proteínas de membrana también capturan eh, porfirinas. Sí, claro, Ioni, aquí esto todo tengo grabado. Eh, una vez terminemos con el curso, me dedicaré a organizar todo, montar esto en YouTube para el que quiera re revisar lo que hemos hablado acá. Y eh, sí, claro, les compartiré inclusive las presentaciones que estamos haciendo, creo que también yo no tengo ningún inconveniente.